Ese es el, ese es el, eso es lo grave, aquí teníamos centrales térmicas, en, en, por lo menos en Alemania, no las destruyeron, aquí las han dinamitado, aquí ya no tenemos absolutamente ni una sola central térmica, con lo cual el, no podemos tirar del carbón aunque fuera necesario, pero eh, tenemos que pasar a publicidad rápidamente, don Germán, pero una cuestión que le quería preguntar, eh, ¿nos van a quitar todas las posibilidades de abastecimiento? Porque claro, si no puedes regar, no tienes, no, no tienes producción agrícola y esto ya es un drama, pero ¿cuál es el...? ¿Quién nos va a abastecer de productos agrícolas? ¿Está pensado que sea Marruecos o cuál es el plan? No, no. Ahí está, se están llevando, quiero decir, se están llevando tanto eh, tanto producciones avícolas como producciones agrícolas están se están yendo a Marruecos y están haciendo allí y ya están llegando a Europa sin, sin, prácticamente, sin prácticamente límites, ¿no? eh, y, y, y nosotros tenemos cada vez menos y los las están apoyando eh, están apoyando a políticas hidráulicas en, en Marruecos y aquí están destruyendo presas. Eso es lo que está haciendo el Gobierno español. El Gobierno español es un gobierno vamos, manifiestamente traidor, pero es que es, está claro que las medidas que toma son, son medidas directamente en contra de los intereses de la población española, sistemáticamente. ¿Eh? Se está, pero es que, es que es algo absolutamente escandaloso. Si fueran todos, todos ellos agentes exteriores no harían otra política que la que están haciendo. Es terrible, pero lo has explicado muy bien germa muchísimas gracias por participar y estar con nosotros aquí esta noche en, Entonces, en Distrito. Déjame que te diga solo, solo que, que la resistencia a la destrucción de las presas que debe empezar ahí en Valdecaballeros, eh, con los pueblos de Castilblanco, Alía y Valdecaballeros afectados en la Siberia extremeña, debe empezar ya y debe extenderse a que no se permita destruir las presas. Que estos que estos personajes están intentando destruir para hacernos más pobres y más dependientes. Muchísimas gracias, don Germán Teres. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Distrito Noche. Pues...